La Oficina Judicial de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís conoció este jueves medida de coerción contra Pedro Rodríguez Santos, de 51 años de edad, acusado de herir de bala a su hijastra Evelyn Ten Ortega, en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, sí, bueno se conoció la medida de hoy, el día de hoy, al diputado Pedro Alcántara Rodríguez y se la anunció de compareció y presentó un desistimiento el juez ya manifestó que fue más entendido como un error del imputado y la juez pues entendió que a los presupuestos se depositaron, entendió que merecía pues una, una medida que no fuera la mano de la sino la población consistente de una cantidad económica de 5 mil pesos. Recordamos que al momento del hecho, la herida y su madre se desmontaban de un carro marca Hyundai modelo Sonata de color blanco en la parte frontal de su vivienda, siendo atacadas por el agresor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino